Fue aplazado este viernes la audiencia seguida en el caso de la propietaria de una finca ubicada en la comunidad de Las Guasumas. Hablamos de Delcia, Alicia y Plácido Martínez, este último acusado de robar en la finca de cacao en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los querellantes tenían una solicitud de peticiones eh, solicitando una, unas informaciones telefónicas y de redes sociales. Fue aplazada en el día de hoy porque no le fue notificada a uno de los imputados esa solicitud. La fijaron para el día 28 de este mes. Cuestionamos al demandado Plácido Martínez, quien manifestó lo siguiente. Claro que sí, me maltrataron y no, no me voy a cansar de venir aquí a reclamar mi derecho. Me maltrataron. ¿Cómo qué salió? que no salió en el video? ¿Qué te hicieron? que No presentó la foto, nada de eso. ¿no? No, no se ha presentado nada, o sea, no hemos presentado nada porque... Me agolpearon, ellos me dieron mi testículo. Me agolpearon, me maltrataron, duré tres días amarrado, sin beber, sin tomar agua, ni comer nada. Incluso le pedí agua a esa persona. Lo que me dijo, yo te voy a traer un jugo envenenado. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.